psicología aplicada al tránsito tiene allí un área, un área de actuación claramente definida en relación a los procesos psicológicos subyacentes a las conductas humanas en el contexto del tránsito. Entonces es mucho y variado lo que la investigación en psicología aplicada al tránsito puede aportar para mejorar la calidad del transporte, la seguridad, la accesibilidad y la equidad ¿no? en, en materia de transporte. Bueno, partimos de la base que la psicología del tránsito es una ciencia desde hace ya muchos años, es una de las tantas áreas en la psicología y, este, y tiene que ver mucho con lo que es el factor humano. ¿Qué pasa con esta persona en el momento que es peatón, que es ciclista, que es conductor? ¿Qué pasa desde la mente, qué pasa desde el comportamiento, qué pasa desde su agresividad? O sea, ¿cuál, qué, qué, qué, ¿qué es lo que hacemos...? Específicamente el aporte desde la psicología del tránsito Es tratar de dar explicaciones a estos comportamientos Que muchas veces no son lo que esperamos Para poder estar todos fluyendo este, armónicamente y cordialmente Teniendo valores donde, el otro, donde cuidemos al otro Y que el otro sea importante para mí también Cómo salvar su vida en el último minuto del peligro, el peligro real, que es otra cosa distinta. Ahí el ser humano, sabemos los psicólogos, no piensa tranquilo, piensa desde un impacto que está viniendo contra él o contra quien está con él. Eso tiene un, una fracción que se puede entrenar. Creo que la psicología precisa necesita criar caminhos para que o profissional de trânsito atue na reabilitação, que é algo que existe no restante do mundo e aqui para nós ainda é algo muito novo. A psicologia, ela hoje é entendida como o único ponto de entrada dela a avaliação psicológica para a condução do veículo automotor, o que é um equívoco. Na verdade, a psicologia tem muito mais a contribuir em relação à redução do risco de acidente de trânsito e, quanto ao, bem como aos projetos de mobilidade espalhados por diversos, diversos campos e diversas áreas. Há problemas vinculados à formação de recursos humanos especializados no área da psicologia aplicada ao trânsito e há problemas, sobretudo de tradição. creo que a psicologia aplicada ao trânsito está está sendo muito focalizada em problemas de segurança y tenemos frente a nosotros el desafío de articular la investigación con las nuevas necesidades en materia de transporte. Esas nuevas necesidades implican, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la, a la, la construcción de un tránsito más sustentable y más equitativo. Es muy importante que cuiden la ruta, es decir, que el conductor y los peatones vean que existe por parte del contexto, del estado, lo que sea, una acción que también es preventiva, que es de cuidado de la circulación. Para eso también es necesario que la circulación esté ordenada. Eso ya a mí se me escapa de mi ciencia, pero considero que la circulación debe estar ordenada, de alguna forma, sobre todo en las grandes ciudades Pero solamente de esto sé decir eh, el deseo. Nós não vamos conseguir. Modificar todo esse modelo de organização da sociedade A partir de uma sociedade do automóvel Sem que nós acordemos isso internacionalmente Sem que nós possamos contribuir De modo que tenhamos uma experiência aqui Uma outra experiência ali E tratar isso em grandes fóruns Por isso que nós planejamos essas questões Por 5, 10, 15, 20 anos E a psicologia fazer parte, neste momento Deste planejamento é crucial Porque o trânsito é um fenômeno humano Ele não é um fenômeno natural A mobilidade, que é anterior al tránsito, é es que nós podemos dizer que vem desde a era de que nós começamos a habitar este planeta hace mais de 200 mil anos. Mas o tránsito, ele tem poco más de un um século y e ele es un um fenómeno humano. Fomos nós que criamos tudo isso, nós éramos que criamos as intervenções na sociedad, nos grandes centros urbanos. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en, en psicología, tanto desde la profesión como desde la investigación, eh, dependen de, de, de agendas que nosotros nos fijamos. ¿no Entonces, me parece muy importante que exista esta, esta instancia y que de alguna manera nos oriente en la búsqueda y en el desarrollo de, de modelos de transporte más amigables con las personas. Como desafío es muy importante introducir la psicología de la seguridad vial, que los psicólogos tengan su rol dentro de lo que es esta ciencia, de lo que es el tránsito, eh, so, sobre todo para prever esos costos de vidas que tenemos que son muertes, son angustias, son, son situaciones totalmente irreparables. Y bueno, desde la psicología del tránsito se puede hacer muchísimo. Desde lo, en los cinco pilares de lo que es la década, la psicología del tránsito está presente. Por ese motivo, digo fundamental que, que estemos los psicólogos.